Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esta vez les traigo un nuevo tutorial que tiene que ver con el Eatman. Eh, recientemente me salió un mensaje de Fake, que nos está saliendo casi todos los usuarios ahorita. Y bueno, estuve merodeando mucho por tutoriales diversos. Y bueno, eh, una de las cosas que decía eh, para eliminar el, el visito de Fake era trabajar con el re-edit volarlo de las carpetas no me funcionó ni de esa manera ni me funcionó de, de la otra manera que es buscando el, el ejecutable que hace que salga el aviso de fake así que bueno pues en conseguí un archivo que sé que a ustedes les va a interesar que se llama idm universal activator este eh, activador universal pues, es precisamente para eso hace que se active mm, tu registro y ya con eso pues ya no tendrás que mm, registrar nada porque pues esto lo hizo es un activador universal descargamos por acá luego descargar evidentemente dejaré el enlace en, en la descarga abren el muy raro lo extraen en mi caso en el escritorio uh -huh. voy a reemplazarlo porque ya lo había mmm, descargado vamos al escritorio y lo único que tengo que hacer es activarlo eso es todo lo voy a ejecutar como ¿verdad? aparece el primer nombre, en este caso el mío eh, aquí pueden colocar lo que sea ¿okay? o sea, lo que sea pueden colocar lo que deseen y lo activan, eso es todo ¿por qué sale esto? como advertencia, porque aquí ya lo tengo abierto entonces pues nada, salvo de él y ahora sí activación satisfactoria los bugs han sido removidos por los gusanos acepto cierro abro me parece like a new como nuevo si nos vamos a registro para notar que no es necesario registrar porque ya está registrado no me está pidiendo registrarlo okay. ahora vamos a hacer una prueba descargando un archivo va a descargar este 360 de resolución que lo opción mediante opciones 16 servidores efectivamente los 16 servidores activos y en menos de 5 minutos en menos de 2 minutos yo tengo el archivo aquí a la mano hasta la próxima